Módulo Académico de Aprendizaje, Enseñando el Relacionamiento Empático, Unidad Didáctica 1, Diseño Microcurricular para el Relacionamiento. La unidad 1 del módulo Enseñando el Relacionamiento Empático se denomina Diseño Microcurricular del Relacionamiento. En la institución universitaria Pascual Bravo y como se expresa en su proyecto educativo institucional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 En esta unidad didáctica se espera que usted reconozca la competencia del relacionamiento como un componente importante para la formación del perfil pascualino de los estudiantes. Igualmente se espera que identifique tanto los elementos de resultados de aprendizaje asociados a dicha competencia como los indicadores de resultados de aprendizaje del relacionamiento y los saberes asociados, todo esto definido en la matriz mesocurricular de relacionamiento. Lo anterior con el propósito que usted como docente de la institución universitaria Pascual Bravo integre el relacionamiento al diseño curricular de sus asignaturas. Se acude a cuatro tareas prácticas para que usted haga esa integración. El diligenciamiento de un cuestionario de conocimientos previos. Un diseño utilizando el formato institucional del componente de planeación de la matriz académica de una de sus asignaturas